¿Cansado de ver escenas que no tienen nada que ver con esta televenta? ¿Sí? ¿Cansado de no poder editar sus videos de forma profesional? ¿Sí? Pues ahora, te enseñaría cómo editar con el programa Paint. Sí, Paint. El programa que usas para pintar, para rayar y para cualquier otra cosa más. Así que, sin más dilación, mira el video. Bueno, aquí tenemos Paint abierto Una vez con el Paint abierto, lo único que haremos será Irnos al borrador A color 2 Colocar morado en esta parte En esta, esta parte Sea un poquito más fácil Colocan el morado ahí Y luego con el lápiz de color negro Rayan aquí Listo Ahora hacen como un tipo de línea y aquí colocan las ventanas de cómo se edita. ¿Qué? ¿Qué the fuck? Es usar la herramienta de pintar. Y pintan. Y después de unos dos minutos. Lo verán así.